Bueno, pues buenos días a todos y gracias por... por asistir. Y bueno, yo puse este título, Más Presión, por favor, porque, bueno, últimamente mucha de la investigación que hacemos nosotros... Hacer síntesis, aquí ya tenéis prácticamente un unos cuantos milímetros cuadrados, casi un centímetro cuadrado, para poder sintetizar cosas. Y luego tenéis prensas ya enormes, que son prensas con varios yunques en varias direcciones como ese que habéis visto, multiámbil, que eh, hay en diferentes institutos, sobre todo en geofísica, y aquí sí que se pueden tenéis que utilizar yunques de carburo de tusteno, de materiales muy duros, porque claro, el diamante no lo... son pequeños, etcétera, para este tipo de cuestiones, pero se pueden llegar perfectamente a 30 y 40 gigapascales y más. ¿eh? Y hay prensas incluso que tienen varios eh, pisos de altura, ¿eh? en institutos como en, en Rusia y en Alemania, etc. Eh, otra forma, eh, bueno esto he hablado de estas, eh, pero hay otra que le gusta más a los americanos. siempre le ha gustado más disparar, que es el shockwakes, ¿eh? que le pegues un impulso muy brusco, de hecho los primeros experimentos de waves se hacían con ánimas de cañón, que tienen aceros especiales reforzados para tener al final una onda de choque y haces una subida rápida de presión y temperatura. Y luego otra que ha permitido, desde que ha llegado todo esto de los eh, ordenadores y permite hacer cálculos y es algo que me, nos dedicamos nosotros en nuestro grupo, es hacer simulaciones de, de primeros principios. vale Affinity Simulation. Bueno, este es un, un esquema de, de la celda, veis, por aquí podéis hacer rayos X, en, en, estas son muy pequeñas, no podéis hacer neutrones, esta es la primera celda de diamante que se hizo en Francia ¿eh? y son típicos usuarios de las grandes instalaciones que se permiten per grandes instalaciones para tener microscopios muy grandes para ver cosas muy pequeñas, que son estas cosas, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenéis el, uno de los tres sincrotrones de tercera generación que es. El ALBA que está justo también junto a un reactor de, de neutrones que es el ILL en Francia, en Grenoble. Este es el español que es más pequeñito. Este ahora se va a parar porque está aumentando su luminosidad. Aquí es, eh, hay 200 metros o más y aquí moverte antes había bicicletas pero ahora como han puesto muchas líneas pues ya no puedes ir allí como antes. ¿eh? Pero eh, la idea es que tú inyectas los electrones los aceleras con estos imanes y cuando llegan a la velocidad de la luz eh, tangencialmente sale la radiación sincrotrón de muy alta energía y esa es la que te utilizas en las estaciones para hacer desde bio, eh, biología a estudio de tinturas de cuadros. Aquí se puede detectar falsificaciones o qué tintura utilizaba Miguel Ángel o Goya o quien fuera qué, eh, o de, los retablos góticos de no sé dónde, o románicos, etc y eh, bueno pues eh, esto hay cada vez más eh, disponibilidad en el mundo ¿eh? de grandes instalaciones bueno entonces para qué convenceros que un poco he utilizado transparencias con la prisa de esto de alta presión no están en inglés pero eh, por qué es importante estudiar alta presión porque hay nuevas propiedades químicas de la materia y físicas bajo condiciones extremas la mayoría en el universo y en nuestro planeta está justamente en eso Tienen tenemos ya suficiente nueva tecnología experimental y métodos disponibles y aparecen muchos fenómenos eh, muy interesantes incluso los metales más simples como es el litio el sodio potasio etcétera que creíamos que los entendíamos han, mm, eh, os adelanto porque os pondré alguna cosa al final eh, han dado muchas sorpresas a alta presión tienen comportamientos de los más extraños ¿eh? y además bueno pues tenemos los métodos de primeros principios o a vinitio. ¿eh? resolviendo la ecuación de Redinger que le permite a uno pues estudiar esto Entonces, esto es un review que se hizo en el Angevante Chemie por eh, Boje Rosala y Rolf Hoffman es premio Nobel en química y de nuevo aquí se reduce se, el ejemplo del elefante presionando los enlaces y vas viendo como desde 0.01, que es lo que tiene una señora cuando se utiliza un talón de punta hasta 1000 gigapascales, que eh, cosas van pasando en la química y cómo van cambiando, eh, se produce diamantes, se producen una serie de, de cosas muy interesante, superconductividad etcétera, etcétera incluso la metalización del hidrógeno que ya saldrá más adelante entonces eh, nosotros qué hacemos, nosotros fundamentalmente utilizamos la ecuación de Redinger ¿vale? para estudiar la materia bajo condiciones extremas hoy en día con los grandes superordenadores pues se puede llegar a tener eh, muy bien caracterizado ¿qué problema tenemos? que nosotros tenemos escasez de matemáticas eh, podéis escuchar a mucha gente que os presentará esta ecuación en es la ecuación de, del todo que cambia este parámetro ta, ta, ta. pero el problema de tres cuerpos lo tenemos que resolver todavía en un sistema como un material tenemos 10 a la 23 electrones ¿Eh? entonces es un un, una, una situación donde tienes muchos cuerpos tenemos que hacer física y hacer aproximaciones no tenemos todavía suficiente tecnología y tenemos que acabar aproximando ¿de acuerdo? Entonces, para, eh, por mucho que nos creamos, pues eh, que hemos desarrollado mucha ciencia, pues todavía la naturaleza es mucho más compleja de las capacidades que hemos desarrollado hasta ahora los seres humanos. ¿Vale? Y para que los para que no os lo creáis, esto no lo digo yo, lo dijo eh, Richard Feynman, ¿eh? que además lo vais a escuchar aquí, Richard Feynman dijo que nadie entiende la mecánica cuántica. Y esto lo dice el señor que le dio en el premio Nobel por hacer el desarrollo de la electrodinámica cuántica. Entonces, él da una charla en Caltech en el año 68 donde, eh, veréis, que dice... habéis entendido, es complicado de entender porque eh, a pesar de que nació en Manhattan tiene un inglés, esto pero básicamente lo que dice es que había leído hace poco un artículo en un periódico donde decía que había solo 12 personas que extendían la, la teoría de la relatividad y que él pensaba que solo, existía un, que solo la entendía uno que era Einstein, que era el que la había desarrollado dice, bueno, uno en 12 eh, parece que ya es suficiente, dice pero lo que os puedo decir es que nadie entiende la mecánica cuántica la relatividad la entiende uno, pero la cuántica no la entiende nadie bueno, y estábamos hablando de Einstein y otra gente de esta, ¿De acuerdo? Bueno, estos métodos de primeros principios son métodos muy bien eh, testeados. Este es un review modern physics del año 2003 con Andrés Múgica que fue profesor vuestro, en primero, con Ángel Rubio, con Richard Net y yo mismo aquí. Bueno, pues este es el artículo más citado del Departamento de Física. ¿eh? Solo, gente, solo hay artículos de Astrofísica más citados. ¿eh? Eh, ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues eh, tenemos eh, una posibilidad a partir de la ecuación de Redinger, tenemos tanto la función de onda como la energía de un sistema y podemos calcular por el teorema 2n más 1 todas las derivadas. La primera derivada de la energía con respecto al volumen es la fuerza vale, la segunda derivada es el tesor de estrés y así hay otras, entonces tenemos acceso a todo este tipo de cuestiones pero claro, como eh, porque se llaman abilitio, son de primeros principios porque solo necesitamos el número atómico con lo cual podemos trabajar con cualquier cosa aunque sea radiactiva o venenosa nosotros solo necesitamos la función de onda vale, de acuerdo, el número Z vale, pero eh, podemos predecir si todas las aproximaciones son correctas las propiedades de este compuesto en diferentes eh, eh, situaciones utilizamos una teoría que es la teoría funcional de la densidad con una serie de aproximaciones e incluso hay aproximaciones más elaboradas y hay muchos eh, ya eh, programas disponibles para hacer esto claro, la es un superordenador cuando yo llegué aquí en la laguna compramos un microbas que tenía un solo procesador eh, con 12 megas de RAM y que era tres veces más rápido que el que había, que era un VAC 780 de los pactos de la Moncloa, con los cuales se hicieron esos edificios Calabaza, que tenía solo 8 megas de RAM, y que solo dejaban utilizar para investigación tres horas los fines de semana, cuando no había administración en la universidad, ¿eh? y te daban una cuenta de un mega de tamaño. Y yo que necesitaba más espacio tras firmarme no sé quién el secretario, no sé quién más, y autorizar me dieron dos megas, ¿eh? con lo cual no podía hacer nada. Bueno, hoy en día, pues arriba, en la, cuando vais por aquel pasillo de la quinta planta, tenemos máquinas, la última que yo compré hace dos años, yo en el proyecto, se compró una máquina de 176 procesadores y un terabyte de, de memoria RAM, ¿vale? ¿eh? Para que os deis idea. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Que son complicadas de hacer, ¿eh? Hay que hacerlas muy bien, con mucho cuidado, pero bueno, con, cuando, con la experiencia, pues se gana mucho. Y aquí, eh, pues, os, os quería traer esta colación. La experiencia es lo que uno saca cuando no, uno no tiene lo que de, de, desea. Entonces empieza a pensar que este número ¿por qué? Y esto y le da vueltas, etcétera. Y sobre todo otra más que son métodos predictivos, pero como decía Niels Bohr, eh, las predicciones son muy complicadas, especialmente para el futuro. Vale. O sea que todas estas cosas funcionan bastante bien, pero hay que tener siempre mucho cuidado cómo se hace. Eh, ¿Cuál es la idea para transformaciones de fase? Pues uno es capaz de calcular la curva de energía-volumen eh, para diferentes fases y eh, cuando dos fases... Son, se produce una transición termodinámica cuando la, la entalpía, que es H igual a E más P por V, es igual y eso es la tangente entre estas dos curvas. O si las pintáis aquí, veis que esta fase es más estable y a partir de esta presión, esta segunda. En este review que nosotros hicimos, aquí se comparaba la curva teórica, que fueron experimentales eh, iguales a las, a las teóricas eh, simuladas, y los, los resultados, eh, y como veis, estaban alrededor de... O sea que los métodos funcionan bastante bien. Hoy están todavía mejor. Eh, prácticamente ya están más en esa línea. Podemos calcular también fonones, vibraciones de la red, ¿eh? Eh, simplemente desplazando un átomo y viendo las fuerzas, o hay otras teorías más sofisticadas, sacar la la dinámica y a partir de diagonalizar la matriz dinámica, pues podemos sacar eh, los modos de vibración que al final son los fonones, y polarizaciones, etcétera y podemos con esto utilizarlo como un gas de bosones e incluir efecto de temperatura podemos hacer pues muchas cosas y podemos hacer termodinámica a nivel mecano cuántico de la clásica que os están contando ¿de acuerdo? bueno, eh, aquí es por ejemplo está hecho para fonones y para que veáis estos son medidas de inelastic X-ray scattering y los puntitos son las simulaciones como veis son perfectas prácticamente ¿Eh? Y bueno, uno de los trabajos eh, por ir, no, esto, que últimos que hemos hecho, ha sido una colaboración para que es idea de que es multidisciplinar con gente de los sincrotrones. Eh, en concreto aquí estaba Virginia Monteseguro, que fue una estudiante de la Laguna que acabó como hace tres años y algo. Después se fue al SRF y estaba en la línea de EXAF. Y eh, junto con Juan Ángel Sanz, que es un Ramón y Cajal de, de, de la Universidad Politécnica de Valencia. Garbarino que está en la de condiciones extremas y otras personas, esta por ejemplo este es de, de geofísica eh, japonés, bueno pues hicimos una serie de popescues de, del sincrotron Alba, etcétera, se hizo un estudio de una fase que estaba totalmente desconocida del óxido de hierro, que se utiliza en cantidad de, de problemas, pero en esta en concreto no se tenía y en esta fase de óxido de hierro lo que se vio es que era estable hasta 27 gigapascales e incluso lo que sucedía es que había una nueva fase porque a 27 gigapascales se produce una transición de alto spin a bajo spin. O sea, una fase que todavía ni se, ni se ha detectado. Estos eh, compuestos están a unos 200 o kilómetros o unos centenares de kilómetros o decenas en el interior de la capa y juegan un papel muy importante en las interpretaciones que tienen en la geodinámica eh, del planeta los geofísicos, los modelos que se utilizan. ¿De acuerdo? Entonces, el, el conocer esta nueva fase, pues es importante para esto. Eh, que no sé qué ha pasado aquí, que lo he quitado. ¿eh? Eh, bueno, eh, esto es lo que se hizo. Se hicieron estudios combinando desde Mosbauer o eh, simulaciones, rayos X, etcétera, en los diferentes sincrotrones, y se vio cómo había una evidencia de un nuevo, una nueva fase de este de este compuesto, con una transición de alto spin a alto spin. Eh, esto fue incluso seleccionado eh, como uno de los highlights del año este pasado en el SRF. Y eh, bueno, estas, como es en la, en la situación tetraédrica, a presión normal y a alta presión, es octaedros Y como veis la alineación de spin es diferente. Esa es la nueva fase que, que se ha detectado. Que bueno, pues recientemente hay un trabajo de IRIFUNE también en Nature Communication pues que ha confirmado también en otros compuestos de silicatos de calcio y tipo perosquita, este tipo de... esto fue de enero de 2019 que, luego, que, que salió, ¿no? eh, Hay diferentes minerales que tienen comportamientos eh, parecidos y para que veáis qué sucede cuando estas cosas empiezan a salir en la prensa y, y entonces y, y Google que mezcla todo, cuando yo pues me dijo alguien, no porque ha salido en el periódico, busqué por ULL y entonces me encontré con que esto era en febrero, me ponían que yo era prácticamente responsable, por esto que salía una noticia en el día del sincrotron europeo, este fue el día que perdió la votación Pedro Sánchez en el Congreso, y que tiene que ver la presión que mezcló Google con, con el sincrotron de, de alta presión, pero esto son típicas cosas que simplemente buscabas por Google, por ULL y te salía esto. ¿Eh? mezclando eh, churras con merinas como se suele decir pero bueno, en fin eh, bueno, qué más sorpresa nos reserva y por mostraros algunas cosas y tratar de estar en hora por ejemplo, los metales simples que creíamos entender con el modelo de Fermi que es el básico cuando uno estudia materia condensada resulta que, veis aquí que el, el sodio y el litro, que son metales, que tienen un solo electrón libre, etc., y se entiende todo muy bien, cuando llegas a presiones de 100 gigapascales se convierten en líquido. Una cosa que se aprieta y se produce líquido. Por ahí está Andrés, que recuerdo que con él haber estado haciendo en alguna demostración hielo a presión ambiente. ¿no? En alguna conferencia. Creo que tenía un vídeo, pero no lo encontré para haberlo puesto aquí. ¿Eh? pero qué cosas más curiosas hay en, en esto pues por ejemplo una de las cosas que se están buscando es uno de los santos griales de la física es que Wigner en el año 35 predijo que el, el hidrógeno se podía metalizar y esto puede explicar muchas de las cosas que suceden en la astrofísica sobre todo en planetas jovianos como Júpiter que son planetas gaseosos que en teoría no tienen núcleo etcétera, y sin embargo tiene un campo magnético ¿de dónde viene eso? bueno pues el hidrógeno metálico que está predicho aquí en el año 35 en, por Wigner y Huntington, y también, por ejemplo, eh, Ashcroft predijo que se podía no solo a alta temperatura podía, eh, ser, y alta presión, podía ser un superconductor. ¿De acuerdo? ¿Eh? Esto es del año 68, esto es del año 35. Entonces, hay cantidad de gente buscando o tratando de encontrar el premio Nobel con la metalización del hidrógeno. Y ha habido varios experimentos con diferentes técnicas. Eh, qué es un superconductor pues como aquí hay gente de primero pues eh, un superconductor es un material que tiene resistividad cero? ¿eh? Y entonces podéis hacer magia con un superconductor, como es el efecto Meissner y la levitación magnética. Técnicamente eso se está utilizando mucho eh, los superconductores también para generar campos magnéticos elevados y muchas de las máquinas, por ejemplo, que se tienen de eh, resonancia magnética nuclear utilizan superconductores para generar esos campos magnéticos y puedan los médicos tener una buena eh, vista del interior de nuestro cuerpo antes de meterse con el bisturí. Pero bueno, aquí veis que se pone el superconductor esto está a nitrógeno líquido esto es un imán y esto flota como veis y magia anda por aquí pasas un hilo y, y eso está suspendido porque el campo magnético no penetra ¿eh? y se son expulsados esto técnicamente dónde lo han usado los chinos tienen un tren que conecta el aeropuerto de Shanghái uh, con la ciudad a 437 kilómetros uh, por hora que se llama Maglev, un tren de levitación magnética veis se cruza con otro y ni lo veis Vale. Bueno, pues recientemente, eh, en enero de este año, creo que ha sido, ha habido, o, o finales del año pasado, ha habido un science ¿eh? de eh, un grupo alemán, eh, es de Michael Eremes, que es uno ha sido de las conferencias de alta presión, donde han encontrado superconductividad en hidruros ¿eh? a una temperatura de 250 Kelvin. 23 grados bajo cero nada más ¿Eh? la superconductividad cuando se descubrió en 1911 solo se producía prácticamente cerca del cero absoluto a 1, 2 o 3 Kelvin en la mayoría de 15 o 20 materiales y se llegó a entender con la teoría BCS de Bardín, copper Schriffer, más o menos eso se entendía por una cópula electrón-fonón que además es otra de las sorpresas de la física dos electrones que son dos cargas que se atraen vía la interacción electrón-fonón ¿vale? Es mucho más complejo, pero resumido así. ¿eh? Es sorprendente. Bueno, pues, ¿con qué se ha hecho esto? Con eh, sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, seguro que lo conocéis, porque es lo que hace que los huevos podridos huelan tan mal, o las flatulencias humanas, también contienen mucho sulfuro de hidrógeno. ¿vale? Entonces, ¿Qué posibilidades tiene si llegamos a tener un superconductor a alta temperatura? El 25 o el 30% de la energía eléctrica que producimos se pierde en el transporte, debido al efecto Joule desde el sitio donde se produce a donde se consume. Por eso se, se baja, se sube la tensión para bajar la intensidad. acordaos que IR cuadrado es lo que se disipa. ¿Vale? Entonces, si logramos tener superconductores, tendríamos pérdida cero. ¿Vale? O sea que esto puede tener implicaciones muy importantes eh, si se logra hacer que estos materiales después. Eh, esa fase siga siendo superconductora a temperaturas que veintitantos Kelvin ya no son tan tremendos. En el gran acelerador de partículas del de, eh, CER, los imanes son todos superconductores y es la mayor instalación a helio líquido que hay en el mundo. ¿Vale? Porque si no, ¿qué bueno, necesitaríamos una cantidad de energía tremenda para poder acelerar allí las cosas. Bueno, pues eh, el hidrógeno metálico, también hace un par de años, a finales de 2017, eh, un grupo de eh, Isaac Silvera, y este que creo que es de Hawái, Rangang Díaz este, eh, pues publicaron esta observación eh, donde eh, sacaron estas eh, eh, la fase del hidrógeno a unas presiones de 400 y pico gigapascales y con una cámara de iPhone vieron la metalización del hidrógeno. Eh para que se dé cuenta que a veces no hay que comprarse equipos tremendos porque claro, la calidad que tienen ya muchas cámaras permitían hacer este tipo de, de fotografías. Todavía hay controversia, pero bueno, eh, fue un bombazo cuando anunció esto, que no es la única vez, por, bueno, y, y donde podía esto podía explicar por qué Júpiter, eh, que en el interior hay temperaturas, te, eh, presiones elevadísimas, esa, ese hidrógeno metálico funcionaría como una dinamo dando vueltas y generaría ese campo magnético que se, se mide en astrofísica. ¿Eh? ¿De acuerdo? Pero esto ya lo habían hecho los americanos con los cañones que os decía, el Jumping Jupiter, este, este tipo de ondas de choque, estas ánimas de cañón, en el Livermore Lab, pues hicieron también, esto es una portada de un Science de hace no sé cuántos años, de los años noventa y tantos, que eh, con Southwake y temperaturas elevadas habían visto la metalización del hidrógeno y ellos aquí mostraban cómo a partir de unos 140 eh, megabars, ...pues tenían eh, metalización. Bueno, ¿qué cosas más sorprendentes hay? Pues por ejemplo, en alta presión, ya estoy prácticamente acabando... Eh, ...pues mientras que en la Tierra llueve agua... ...y en Venus no puede ir uno porque tiene ácido sulfúrico... Eh, ...en Neptuno y otros planetas parece que lloverían diamantes esto es una cosa que ya se había hablado en, en alta presión hasta que el año pasado en, a finales de 2017 hubo un, eh, un laboratorio de astrofísica donde recrearon las condiciones de veno en el laboratorio y lograron una lluvia de diamantes ¿Eh? aquí esto lo publicó el Washington Post que ahora ya podíais no solo conseguir diamantes en vuestras joyerías sino en Neptuno o en Urano ¿Vale? Bueno, entonces, las sorpresas que te puede dar el, la ciencia con, con este tipo de, de cuestiones. Y bueno, con eso... Ah, perdón, no. Eh, me he pasado una cosa, que esta creo que merece la pena dedicarle cinco minutos. Los americanos hacen las películas muy bien, sobre todo en California, que es donde está el Livermore. Entonces, allí hay una instalación que se llama la National Ignition Facility, donde con 800 láseres en el tamaño de una pelota de de, de estas de, ¿cómo se llama? De, de, de golf o más pequeño, se prueba la muestra y se les hace incidir todos a la vez, y la, por la presión de radiación y la temperatura, se trata de recrear las condiciones de una estrella en, en la Tierra. Bueno, eso se logró y también logra hacer fusión, que es lo que se supone hace funcionar nuestro Sol, con el cual nos calentamos todos, etc. Bueno, pues eso se logró hace eh, un par de años, parece ser la primera vez que se produjo prácticamente nada pero un poquito más energía que la que se consumió o sea que fue hasta ahora siempre había sido un, un proceso donde se había consumido más energía esto hay que prepararlo durante meses para hacer un disparo ¿eh? y poner de acuerdo a las centrales eléctricas y las ciudades de alrededor para avisarles que vamos a hacer el experimento ¿eh? pero bueno os voy a poner aquí por lo menos el principio para que veáis cómo la National Ignition Facility permite traer las estrellas al, a nuestro planeta With these stellar cauldrons, hydrogen nuclei are fused together to form helium nuclei, releasing energy that lights the heavens. Can we build the technology to harness this awesome energy on Earth? As we approach our planet, that is exactly what's happening today. Far beneath these clouds lies the National Ignition Facility, located at Lawrence Livermore National <laughs> Laboratory, ...son varios campos de fútbol, donde están los láseres... En este sitio. it is the world's largest and highest energy laser system containing 192 laser beams NEF will explore nuclear fusion to ensure global security and enable sustainable clean energy and advance our understanding of the universe Area building is the size of three football fields. There are two parallel laser beams, each containing 96 beam lines. In this animation, which is millions so kind of times slower than real time, we will follow the process for creating a miniature star in the target chamber by riding along with some of the laser beams. The process starts by first energizing the laser amplifiers in the tool laser beams like dumping electrical energy stored in capacitors into flash lamps. They convert the energy to light that is absorbed by the laser glass in the amplifiers. Later, when the laser pulses pass through the glass, they will extract this energy, thereby increasing the laser beam energy. Our trip with the laser beams begins in the master oscillator room. For a very low energy aquí hacemos pequeños pulsos láser y después los amplifican que tienen que viajar todos a la vez al mismo tiempo para llegar a impactar el software al mismo tiempo todos en la muestra ¿De acuerdo? de Energy. During this time, optical components ensure that the beams maintain their required pulse shape, quality, and spatial uniformity. On the final pass through the optical system, the laser light is allowed to exit. They travel back through the beam lines and up to the power amplifier once more and to pick up even more energy before heading down the long stretch to the switchyard. In total, the energy of the laser beams is increased a quadrillion times as they travel more than 1500 meters from the master oscillator room to the target chamber. In the switchyard, the parallel bundles of beams are rearranged into a conical configuration. That's so they can be focused into the center of the target chamber onto the target assembly and the circle of fuel pellet containing hydrogen. Here you see the 8B Bueno, de esa que okay. Vale, Entonces, hicieron una microestrella en la Tierra. ...vale, básicamente, y es un poco el proceso, el inicio del proceso de fusión... ...vale, ¿Sí? ¿de acuerdo? Entonces, eh, uno de los mensajes antes con el tema, es verdad que la física necesita a las matemáticas... ...y disponemos de muy buenas teorías y muy buenas cosas, todavía nos falta mucho que hacer... ...para poder desarrollar esto, y ya Feynman lo decía, la física, perdón, la, las matemáticas... ...pueden ser muy complejas, podemos hablar de los eh, sistemas métricos... ...con las métricas más extrañas que no sabemos para qué sirven... ¿de acuerdo? ...pero es una invención humana... ...y como seres humanos con esfuerzo lo podemos entender... ...la naturaleza es algo que no hemos inventado nosotros... ...y no la podemos entender totalmente... ...estamos utilizando siempre un lenguaje para entenderla... ...pero desde luego... Eh, no me negaréis que se ha llegado a dar pasos de gigante si comparamos de dónde venimos en unos cuantos eh, siglos, desde las leyes de Newton hasta estos días. Y bueno, eh, espero haber convencido que la presión es muy importante para muchas cosas. Gracias.